Bienvenidos a XRP hoy. Mi nombre es Simonet. El mercado está un poco mayugado, pero eso es normal con las criptomonedas. El futuro sigue siendo prometedor. El Fondo Monetario Internacional está presionando a El Salvador para que abandone a Bitcoin como moneda de curso legal. Los directores del Fondo Monetario Internacional enfatizan que existen grandes riesgos asociados con el uso de Bitcoin para la integridad y la estabilidad financiera y la protección del consumidor, así como los contingentes fiscales asociados. El informe que se publicó después de conversaciones bilaterales con El Salvador pasó a instar a las autoridades a reducir el alcance de su ley de Bitcoin, eliminando el estatus de Bitcoin como divisa legal. Mientras tanto, por otro lado, la famosa selectora de acciones de ARK Invest, Kathy Woods, tiene una predicción audaz sobre hacia dónde se dirige Bitcoin. Según la investigación de ARK Invest, la atracción de Bitcoin entre las instituciones se está ampliando entre los grandes jugadores. El 8% del suministro circulante de Bitcoin ahora está en manos de productos negociados en bolsa, corporaciones y estados-naciones. El precio de Bitcoin podría superar el millón de dólares para el 2030, ya que los inversores siguen centrados en su valor a largo plazo, según la firma de inversión. El director ejecutivo de Ripple Labs, Brad Garlinghouse, anunció que la empresa recompró las acciones de Ripple que anteriormente se vendieron a inversores. En el 2021, algunos antiguos socios de inversión se acercaron a Ripple para que recomprara sus acciones. Bart Garlinghouse confirmó que la compañía recuperó oficialmente las acciones vendidas anteriormente, poniendo a Ripple a una valoración total de 15 mil millones de dólares. Del mismo modo, el señor Garlinghouse mencionó que Ripple no está ni cerca por dejar la industria de las criptomonedas. Garlinghouse insinuó que la compañía tiene como objetivo integrar algunas características de la próxima generación al libro mayor de XRP, incluidas las NFTs y las monedas digitales de los bancos centrales. Según el Ejecutivo, un año bajista para el 2022 no está en nuestro vocabulario. Incluso aún con los vientos en contra, el 2021 fue el mejor año registrado para Ripple. La posición financiera de Ripple con 1.000 millones de dólares en el banco es la más fuerte que jamás haya tenido la compañía. El éxito financiero de Ripple en el 2021 no se tradujo a un precio más alto para XRP, pero el año del 2022 será el año de liquidez a pedido, que es el principal caso de uso de XRP. A medida que los bancos se suman al uso de XRP, el precio comenzará a subir. Ya llevamos años hablando de esto, y por fin hemos llegado al momento de despegue. Ya no pasará mucho más tiempo ahora. El precio de XRP puede incluso bajar un poco, pero ningún mercado bajista podrá mantenerlo bajo por mucho más tiempo. Solo es necesario un poco más de paciencia. Esto es todo lo que les tengo. Si les sacó provecho a este video, por favor denle me gusta, compartan y suscríbanse.